Hola amigos, la verdad que es un gusto nuevamente estar en contacto en este encuentro semanal que tenemos en nuestro canal de, de YouTube. Quiero contarles que hace dos días, el pasado miércoles 11 de abril, estuvieron en la Comisión de Constitución y Códigos familiares de víctimas de la delincuencia, donde expusieron su situación particular, lo que han sido las desgracias personales que han tenido que sufrir como consecuencia del accionar de la delincuencia y todas las desgracias posteriores que se desencadenan cuando a una persona, a una familia, le ocurre un hecho de estas características. Nos vinieron a solicitar que se apruebe rápidamente un proyecto de ley que presentamos a mediados del año pasado de manera de crear el Estatuto de las Víctimas, una propuesta que ya hemos hablado en, en otras Oportunidades en otras entregas semanales, donde se crea el Instituto de las Víctimas, donde se busca un amparo, una protección, que no es la solución definitiva, pero que viene a paliar una injusticia que se ha dado en nuestro país. Creo que la mejor respuesta que se llevaron de la comisión, los familiares de la víctima de la delincuencia, es que todo el sistema político los tres partidos que estábamos representados en esa comisión, el Partido Frente Amplio, el Partido Nacional, nosotros, sabemos que también el Partido Independiente la acompaña, estamos eh, compenetrados en trabajar en que esa solución se pueda aprobar a la brevedad. O sea que me parece que cuando los ciudadanos vienen al Parlamento y, y traen una inquietud y se lleva una respuesta unánime del poder político, en este caso de los partidos representados en el Parlamento, es sumamente interesante, sumamente importante y creo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de ser parte de esta sociedad. Una sociedad en la cual se generan estos hechos que lamentablemente se dan, que no se tienen que dar, y vamos a empezar por ahí, no se deberían dar, no debería suceder que... Eh, una familia quede destruida por la, el accionar de la delincuencia, pero lamentablemente ocurre y eh, una vez que eso ocurre no puede quedar la familia totalmente desamparada. Entonces me parece que es, es importante que desde el sistema demos las señales correspondientes y de esa manera estemos aprobando rápidamente el proyecto. Yo aspiro a que al finalizar este primer semestre, estamos hablando del mes de junio, podamos estar aprobándolo en nuestra Cámara de Diputados y eh, con una aprobación unánime, como esperamos que así sea, pueda ser rápidamente el tratado en el Senado y que se convierta en ley este mismo año. Seguiremos comentándoles cuáles son las diferentes alternativas de esta iniciativa que le hemos puesto mucho empeño y que creemos es una solución, por lo menos parcial, para una situación realmente injusta. Hasta la próxima.